Che, sí, ¿qué pasa, brothers? ¿Yos? Eh, ¡Eh, cámara! ¿Cámara? No, no, no, tú estás acá. Eh, yo del futuro, por favor, corta esa parte o ponle algo, porque. Eh, eh, eh, Revitamos esa. Che, sí, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? aquí les traigo un nuevo video. Y esta vez me vengo con algo bastante especial. Porque como lo vieron en el posible título del video, que probablemente no sea clickbait, pero sí sonríen, pues me volví. Family Bendy. Por las nuevas normativas de YouTube pues me toca cambiar. ¿Por qué? Porque bueno, si no me quieren pagar por... O sea, me va, si, si, si me van a desmonetizar este tipo de videos que tenía, por ejemplo, los blogs diciendo un poquito malas palabras, pues, entonces imagínense, o sea, ya sí. ¡Family Friendly! Pero bueno, sí me volví Family Friendly por las nuevas normativas de YouTube. Pero, ¿y ahora qué? Bueno, básicamente lo que le va a pasar a este canal es que se va a volver un canal para chiquitos, pequeños. What? What the fuck? Eh, bueno, sí, creo que voy a seguir diciendo malas palabras, pero ya no tanto, o sea, malas palabras camufladas en plan, pero que sean así como expresiones, así como a la verga cosas así, o sea, no, no son malas palabras en sí, sino que están así como, unas palabritas felices entonces, voy a decir esas palabras por ejemplo, mátenme cosas así así como esto, ahorita, mátenme pero bueno, se me acabó de ocurrir esta idea entonces, muchos dirían ay, ¿a dónde se va a ir tu contenido? tu, tu, tu, gemper, tu, tu pinche mierda, güey pues va a ir a mi canal que me lo abrí ya el año pasado, imagínense. Que se llama Pizza Sercraft Bat. ¿Qué es esto? Pues es básicamente el canal en el que me todo me, me lo paso por. por todo me echo para. Todo no me importa. Bueno, las reglas de YouTube. ¿Qué son esas cosas, esas cosas No existen, pues vayan a ese canal Suscríbanse, denle apoyo Y, y ahí va Voy a seguir subiendo los videos comunes eh, Cosas así, por ejemplo, los gameplays Creo que los voy a continuar allá, si es que los Continúo, creo que a lo a huevo y no lo hago Y sigo con los gameplays comunes Con los vlogs comunes, pero ese canal Obviamente va a estar más inactivo que este Obviamente, como hacer el canal secundario Pues ya lo saben O sea, este canal se va a volver <risa> Ese otro va a ser así como ¿Qué Así como la parte mala Bueno, entonces ya lo saben Suscríbanse a ese canal Este video es corto, lo sé, muy corto Corto, corto, quiero hacer tiempo Pero Vale, ya Ya, ya Bueno, ya expliqué todo, eso es básicamente lo que quería decir Me cagón Ya nada más Eso era todo lo que le quería decir Este reloj está bien pro Chicos, mientras tanto están viendo la cara de espárrago que tengo Pues les quería hacer un pequeño anuncio Yo Pizza el Futuro Bueno, el 1 de Diciembre hasta el 7 de Diciembre Voy a hacer una semana de pizzas Para los que no sepan que una semana de pizza pues subir eh, videos seguidos por toda una semana Bueno, por ejemplo, si arrancó el jueves de, El jueves, pues terminaría el jueves de la otra semana, ¿ok? Pero bueno eh, Bueno Les quería informar que para hacer la semana de pizzas necesitamos 10 likes y la hago, tan solo 10 likes, es facilito, y bueno... Eh, también les quería informar también esto que ya está más pasado que la leche que tengo en la nevera Pues es básicamente el ganador del sorteo Si sí, ya me tardé bastante en mencionarlo De hecho lo dije en los comentarios para que no vean los comentarios de ese video Pues el ganador del sorteo fue Tex Felicidades Tex Él ya lo sabe y yo me contacté con él por Twitter Y el regalo le va a, le va a llegar el 30 de, diciembre, de noviembre Entonces Tex, felicidades Y para los que no, no ganaron nada pues les tengo buenas noticias, en un futuro, no sé cuándo, pero en un futuro, creo que sé que es un futuro, eh, voy a hacer otro sorteo, ok, en el que, no sé qué voy a sortear, pero voy a hacer otro sorteo en el que van a poder participar, entonces no se desilusionen si no ganaron, eh, eh, voy a hacer futuro, eh, futuros sorteos, y tienen más posibilidades de ganar, porque este es un canal muy pequeño, entonces ya lo saben, nos vemos hasta la siguiente, adiós.